Muy bien, esta vez vamos a resolver un ejercicio de álgebra de vectores, una pregunta de examen, de un examen o quiz o evaluación de álgebra lineal, primeros semestres de alguna escuela de ingeniería. Dice, el hexágono regular ABCDEF tiene lado tres unidades. Según eso hallar la norma de S, del vector S, sabiendo que S es dos tercios de AD más un medio de DE más un medio de EB todos ellos son vectores y están determinados por estos nodos A, B, C, D, E, F que vemos aquí en la figura de sexta no regular bien, vamos a ver, vamos a copiar esta figura y vamos a ver cómo lo podemos resolver y claro, desde ya puedo adelantarme diciendo que ya todo esto está resuelto íntegramente en GeoGebra así es, lo que yo voy a mostrar en este vídeo es cómo se resuelve el paso a paso cómo se da el paso a paso del desarrollo de este ejercicio utilizando coordenadas y operaciones de vectores coordenadas de vectores en en el calculator suite de GeoGebra Bien, y hay una serie de aquí vemos las alternativas ¿no? las alternativas y voy a demostrar de que la respuesta sale raíz cuadrada de 7 a pesar de que aquí he tenido algunas dificultades técnicas con el manejo de las raíces cuadradas no lo podemos expresar como raíz cuadrada aquí Sí, pero vamos a ir, bueno, solamente es esto todo este video está, digamos, enfocado en, en, en la resolución vía, vía el geogebra la forma manual, pues creo, creo que da para otro video y bueno, ahora sí, vamos a empezar la estrategia es colocar las coordenadas de cada uno de los vértices del hexágono incluyendo al centro y aquí en el centro voy a colocar el, el origen de coordenadas ok, vamos a ver si lo ampliamos un poquito más Ocupe toda la pantalla, lo más que se pueda, ahí está. Ahora, si lo fijamos, vamos aquí elegir, eligiendo rojo. Bueno, está bien, rojo, ya está, ok. Entonces, ahora sí, trazamos acá el eje, el eje Y. Por acá viene el eje X, es este el eje Y. Ahora sí, vamos acá cambiando. Aquí. Ese punto, ese sería el nodo A. O a ver si sea. Acá el, el B. Bueno. <coughs> en, todo, en todo hexágono, cuando trazas diagonales, cada una de las diagonales tiene la propiedad de, de formar seis triángulos equiláteros. Si este triángulo es equilátero, todos sus tres lados son iguales y como este lado mide 3 unidades, cada uno de ellos mide 3. Entonces acá también debería de tener una longitud de 3, 3, 3, 3. O sea, por todos lados se estaría repitiendo. Con lo cual, este B tendría coordenadas 3,0. 3, este A tendría coordenadas 3 por el coseno de pi tercios. 3 coseno de pi tercios. Bueno, ¿por qué le estoy colocando pi tercios? Bueno, porque el ángulo, el ángulo que se mide desde aquí abajo es 60 grados. Y cuando hacemos la conversión es pi tercios radianes. Sí. El otro, este, para el f, su ángulo correspondiente es con 2 pi tercios. Sí, 2 pi tercios, porque es el ángulo de 120 grados. 120 grados es 2 pi tercios. Um, aquí quitamos esto, que está molestando. 2 pi tercios. Sí. Entonces, um, a ver, eh, vamos aquí. Sí, o sea, ya sabemos de que de que f tiene 2 pi tercios radianes. Para, para este punto ya no sería tan tan difícil. Este viene siendo, vamos a seguirlo en de acuerdo a la, al alfabeto, A, luego B, aquí viene C, aquí viene D, y aquí viene F, perdón, E, viene E, y por lo tanto aquí, como este es el, el antípoda, digamos, el opuesto de este punto sería menos 3, menos 3,0, serían las coordenadas de la E, del punto E o del vértice E, en el caso del, del D, pues primero habría que ver el... El, C, el vértice C. El vértice C, eh, medimo, medimos acá el ángulo, que viene a ser menos 60 grados, o sea, negativo menos pi tercios. Ya está. Entonces aquí tendríamos 3, porque es el 3 de acá, multiplicando 3, que multiplica el coseno, el coseno de menos pi tercios. Luego sigue 3, que multiplica el seno de menos pi tercios. Ya, así se obtienen las coordenadas, o sea, cada vez que, que tengamos un radio vector, un radio vector, este, se mide siempre el ángulo acá, el ángulo tita, y las coordenadas siempre van a ser, bueno, si esto es r, o sea, toda esta longitud mide r, entonces la longitud mide r, sería r que multiplica el coseno de tita, coma r que multiplica, eso es como las coordenadas polares como las coordenadas polares por esa razón por esa razón estoy colocando esto y acá en el caso de tener la, las coordenadas del d pues hay que seguir midiendo el ángulo por acá y eso me va a dar menos 120 grados que en radianes es menos 2 pi tercios está? entonces aquí tendríamos que poner mmm, 3 que multiplica el coseno de menos 2 pi tercios y luego sigue acá 3 que multiplica al seno de menos 2 pi tercios ahí están las coordenadas del punto D o del vértice D ya tenemos las coordenadas del, del E y faltarían solo las coordenadas del, del vértice F para el vértice F que lo tenemos acá el ángulo como ya había dicho se mide desde desde este sector que viene siendo el, el eje el eje positivo X Se mide desde el eje positivo X y ahí nos da 120 grados positivo que corresponde a 2 pi tercios radianes Ahí colocaremos las coordenadas y eso me coincide con, bueno como sabemos de que esto mide 3 O sea el radio vector mide 3, le colocamos 3 que multiplica al coseno de 2 pi tercios 3 que multiplicar el seno de 2 tercios listo, ya lo tenemos todo, todo, todo, todo listo. Listo, ya para, para enviarlo esto a o sea, porque vamos a poner cada uno de los vértices, el vértice A, el vértice B, lo vamos a ingresar, todos los vértices A hasta el F lo vamos a ingresar, sus coordenadas, sus coordenadas lo vamos a ingresar al al GeoGebra y con GeoGebra ya podremos calcular cada uno de esos vectores que aparecen en lo que nos están pidiendo ¿Sí? vamos a calcular los vectores que habíamos visto acá esto, me refiero, me refiero a él, al vector AD el vector DE y multiplicado por un medio, todo esto lo puede calcular GeoGebra ¿Sí? eso es lo que voy a hacer bien, entonces, le sacamos fotocaptura ya, en GeoGebra pues es bueno, voy a hacerlo del principio no, o sea, en, entrar a la página de inicio porque no voy a trabajar con esta esta ya lo puedo este digamos ¿cómo se llama compartir este, este es un enlace que yo lo puedo compartir no, no, no, hay, ningún, no hay ninguna dificultad en, en compartirlo voy a poner en, en la descripción del vídeo ¿sí? entonces vamos a ponerle geogebra un, una nueva de nueva de geogebra a ver está guardando todavía hay que esperar que termine de guardar Bueno eso ya después. Este vamos a entrar a la página nuevamente. Ahí, vamos a digitar geogebra.com o simplemente geogebra. Uh -huh. Ya está, geogebra.org es, es la página. Y pues uno tiene que, que loguearse con el con el Google. Con su cuenta de Google. Y, y ya está, pues entonces inicias un nuevo. Ahí está, Iniciar Calculator estar ¿no? Calculator y ya está, inicia una nueva Y aquí vamos a ingresar los puntos que... Ah, y también, claro, el, las, el origen de coordenadas que estaba que estaba justamente por acá Sí, este origen de coordenadas Si sí, es el 0,0 también hay que ingresarlo Porque ahí es donde inicia los ejes, ¿no? El 0,0 Ya vamos a ponerle el 0,0 pero no es el A Sino vamos a ponerle el punto P o punto O Punto O de coordenada 0,0 ya está, ya lo tenemos. Ah, pero tiene que ser el símbolo de igual. Ya tenemos el 0,0. Ahora el siguiente punto era, sí. Este, el siguiente punto era 3,0. Ya, empezamos con el A que es 3 coseno de pi tercios, 3 coseno de pi tercios. Ahí está. Entonces, A igual 3. 3 que multiplica. Estamos aquí, eh. Estamos aquí, aquí. Ahí. Ya no, no hay que perder mucho la vista de esa parte Y bueno, vamos a colocar acá el 3 eh, Que multiplica el coseno de pi tercios um, Sí, pi tercios Pi tercios Coma 3 que multiplica el seno de pi tercios Y eh, como pueden ver es sin Porque está en inglés Y ya está, ya lo calculamos como pueden ver, eh, lo, va a dejar en término, lo va a manejar en términos de decimales No lo puede manejar en términos simbólicos Y las alternativas están en función de la raíz cuadrada de 7 Como pueden ver acá Bueno, uh, por ahí está, ahí está Todos están en términos de la raíz cuadrada de 7 ¿Qué se debe hacer? Que hay que sacar el valor decimal de cada una de sus alternativas Y ver con cuál de ellos sería la respuesta Porque obviamente la respuesta la tendré en decimales ¿Sí? esa es la única desventaja, pero por lo demás tiene una gran potencialidad así que vamos a seguir digitando los demás eh, coordenadas de los demás vértices, el b recuerdo que era 3,0 como dice acá si sí, está b es 3,0 como podemos apreciar, el c es todo igual como, los, como en el caso del a, pero en este caso le vamos a poner menos pi tercios en el ángulo, ¿eh? el ángulo sería menos pi tercios c es igual como este de arriba, lo vamos a copiar. Pero ahí se cambió esto. Borrar. Ya. Entonces le ponemos ahí C igual a todo lo que acabo de copiar. Pero le vamos a poner negativo acá. Menos. Y acá. Menos. Menos. Ya está. Ahora ya, ya está. El punto A, el punto B ya lo está graficando automáticamente conforme lo estoy. Ingresando, ahora vamos al punto D que era con el menos 2 pi tercios, tal como lo vemos acá. Ahí está, el ángulo es menos 2 pi tercios. Entonces ponemos ahí esto y le podemos copiar: menos 2 pi tercios, menos afuera, acá menos afuera, de acá el 2, y ya está. Ahí está, A, B, C, D ya van apareciendo allí. Vamos al, al otro que es el F. Recuerdo que era menos 3,0. E es 3,0 negativo, menos 3,0. Y ahora sí, creo que era por el problema del signo, ¿no? Algo así, no me fijé bien. Pero bueno, ahora no tiene mucha importancia. Tengo que digitar ahora el 2 pi tercios. Sí, acá es ángulo de 2 pi tercios. Acá 2 pi tercios. Enter. Y ya lo tenemos. Ahora sí, ya podemos A ver. Ya están todos los puntos que conforman el hexágono. No voy a hacer el hexágono, solamente me interesan los um, estos vectores. El vector AD, el vector DE y el vector EB. Primero calculamos el AD. Sí, el AD. Creo que sí, ¿no? Sí, el vector AD. Vamos a ver cómo sería en GeoGebra un vector. Um, mal que aparezca todo aquí abajo ¿no? y si pongo enter, no, no, no se puede ya, acá tampoco, no, no se puede, todo aparece ahí abajo no me gusta que esté tan abajo, pero bueno, ya que se le va a hacer ya, ahí este vamos a poner el, el vector que va a unir el A desde la hasta el D de AD, el vector AD es el que, el que inicia, no acá está AD y luego sigue el DE muy bien, entonces para hacer el vector vamos acá a este apartado de este triángulo con ese círculo y por ahí hay una herramienta que dice vector. La herramienta que dice vector es este. Ya está, entonces ya lo tengo seleccionado. Entonces voy a elegir un punto de origen y un punto de destino. Ahí está, ese sería el vector AD. Y luego, pues ahí está, le han puesto un nombre U, pero no, en realidad no es, no es U, me aparece otro. No, no quiero otro, otro vector todavía, solamente quería arrastrar la etiqueta. La etiqueta es, etiqueta es U. Pero en realidad es el vector AD ya vamos al siguiente sería el vector que va desde D hasta E el vector que va desde D hasta E luego sigue el vector EB ya DAE Entonces le pondríamos otra vez vamos acá a la herramienta de vectores vector el origen sería D sigue E y etiqueta le puso le puso la B pero vamos a deshacernos de, de esto otra vez Cambiamos ahí y ahí está. Ya, la etiqueta que le ha puesto es el vector V. O sea, el primero le puso U. Aquí lo vemos. Y luego le puso V. Ahora vamos al siguiente. Otro vector. El otro vector viene a ser EB. Creo, ¿no? Si sí, el vector es EB. Bien, entonces le ponemos el vector EB. Ya está. No, no es que lo, lo arrastre, sino que primero seleccione los puntos. Así que vamos a deshacer. Ya. Selecciono vector. Origen es el e. Y el, el destino es el b. Ya está. Listo. O sea, tengo que ver de que justo en Grampe ahí. En el, o sea, lo repito para que se, se entienda mejor. Elijo la herramienta vector. Elijo el, el e, que es el, el origen. Y miren que cuando yo lo arrastro y estoy cerca, es como si fuera un imán, lo magnetiza y lo, lo pone justo en el V mejor dicho en el B bien <coughs> y automáticamente le pone su etiqueta veamos la etiqueta no, ese, ese es el origen acá está la etiqueta acabo de moverlo, el origen debe ser en aquí 0,0, ya está w doble, me doble es el vector B entonces hay que memorizar U, V y B dobles. con esos vectores voy a trabajar ¿Ya? acá viene a ser U, V y B doble. o sea que si lo quisiera escribir Sería 2 tercios de U más 1 medio de V. Veamos. Ya. Le ponemos S igual 2 tercios de U más 1 medio de V, creo que es. ¿no? Sí, 1 medio de V, porque DE corresponde al V. DE corresponde al V. 1 uh -huh. medio de V. Y luego sigue más 1 medio de, de EB un medio de EB, y el e el vector e viene a ser el W, y ya está, ahora sí, ya acaba de salir esto, le vamos a cambiar de color para que se vea mucho más resaltado, con color rojo, mejor, ya ya está, ese sería el vector que acabo de encontrar, y acá están sus coordenadas, pero recordemos lo que me pide el ejercicio, me pide hallar la norma, la norma o módulo del vector S, vamos a calcular la norma o módulo del vector S que ya tenemos tenemos acá sus coordenadas lo podríamos hacer con una calculadora pero también acá hay un comando que se llama longitud el comando longitud me permite calcular la norma de un vector ya está, he elegido longitud y automáticamente se autocompletó y pues le voy a colocar el nombre del vector y ya está Listo, entonces me sale que la longitud de este vector S es de 2.6457. Vamos a ver los dos primeros decimales nada más. Vamos a abrir una calculadora para comparar si eso coincide con alguna de las alternativas. Vamos acá. Sí, vamos a copiar estas alternativas. Sí, lo copiamos. Y lo mandamos a la pizarra virtual. Acá. Ahí lo pegamos. Acá. Esto corresponde a... Ya sería 5 que multiplica la raíz cuadrada de 7 Vamos a ver si lo sacamos con la calculadora Raíz cuadrada de 7 Bueno, ya lo había calculado antes aquí Raíz cuadrada de 7 es 2.64 Ya, vamos a, también a copiar lo que había calculado GeoGebra GeoGebra dice que salió eso Mira, Miren nada más, ahí nomás a al, al, al golpe de vista está Prácticamente ya no tengo que comparar con ninguna alternativa porque acabo de ver. Según la calculadora, sale esto: la raíz cuadrada de 7. Vamos a, a copiarlo y lo vamos a comparar. Miren, lo que sale en la calculadora es esto: esto, y lo que sale en GeoGebra es esto. Vamos a marcarlo acá, a fijarlo, ya está. La raíz cuadrada de 7, según la calculadora, es esto. A ver, ese de ahí. S fue la raíz cuadrada de 7, que es 2,6457. Y según GeoGebra, el valor de la longitud del vector S, o sea, la respuesta, es 2,6457. ¿Sí? 2,6457. Entonces, definitivamente, la respuesta es raíz cuadrada de 7, porque raíz cuadrada de 7 coincide con la longitud del vector S. El vector S, su norma o módulo, es igual a la raíz cuadrada de 7. A ver, vamos a ver si es, me deshago esto. El módulo se, se pone así con doble barra. Y eso es la raíz cuadrada de 7. Eso es la respuesta C. Respuesta C. Nada más. ¿Ok? Entonces ha sido fácil todo esto. Sí, solamente lo difícil ha tenido que ser, digamos, un poco laborioso ingresar cada uno de los puntos. Pero fíjense que no ha sido necesario siquiera marcar el F, o sea sus coordenadas, ni tampoco el C, ¿no? no han intervenido bastaba con poner A, B, E y D, nada más, y de dónde salía eso, pues del mismo ejercicio aquí, ¿no? acá, solamente interesaba los puntos a el D, el E y el B. Solo esos tres puntos, A, D, E, bueno, cuatro puntos, los cuatro puntos y nada más, ya no eran necesarios los demás, pero aprendemos varias cosas aquí aprendimos a utilizar cómo colocar vectores cómo colocar puntos sus coordenadas y también aprendimos cómo plantear digamos coordenadas o sea como hallar coordenadas a partir de radios vectores en este caso lo fundamental ha sido saber de que el radio vector era 3 ¿Sí? el radio vector para este bueno, para el a era este vector que iba desde el origen hacia el punto a y que tenía módulo 3 Módulo 3, módulo 3 Sin ese módulo 3 de ese radio vector No iba a ser posible determinar Las las coordenadas de esos puntos Bien, entonces Voy a dejar el enlace de GeoGebra Donde hice esto Aquí con el comando de, de Bueno, ahí le voy a poner no este Voy a ponerle ejercicio de vectores Ejercicio De vectores lo mejor cálculo Sí Mejor operación Operaciones con vectores en r2 en r2 ya está operaciones definitivamente eso corresponde a un tema como esto vectores en r2 lo guardamos y está compartido si sí. guardar y bueno me imagino que esto de aquí no, no sé qué será guardar y ahora le doy con bueno está guardando ahí hay que esperar a que termine de guardar y según eso ya me da el enlace ahí está el enlace copiamos el enlace y ya pues estaría pasándoles en la descripción de este vídeo no hay nada más que mostrar cualquier duda o comentario déjenlo justo en la sección de comentarios me despido y compartan este video con quien crean ustedes necesario suscríbanse denle me gusta y nos vemos en un próximo, una próxima lección ya sea de cálculo, ya sea de álgebra lineal de cualquiera de esos temas <coughs> de los primeros semestres de las universidades. Yo soy Salomon Ching y ha sido un gusto haberles mostrado todo esto.